Encontrar a toda esta gente entreverada y empoderada festejando un año del proyecto me parece, me parece bárbaro y digno de festejar. Un proyecto intersectorial eh, que surge en el marco de todo un proceso que venimos haciendo en el Hospital Escuela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 bueno, empezamos a, a pensar un poco cómo darle lugar a esta idea, los demás usuarios se engancharon mucho, cada uno empezó como a visualizarse en alguna tarea en relación a esto. Lo empezamos a conversar con otros actores y bueno, finalmente surgió la posibilidad de llevarlo adelante acá en la Facultad de Trabajo Social y bueno, se construyó un acuerdo de trabajo, así que el proyecto ya surge de modo intersectorial. Nosotros estamos desde principio y bueno, y nos, nos vino bien, entiendo y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 el modelo promocional de salud mental. En principio estas cosas lo que hacen son marcar diferencia, así que si se pudiera repicar en otros lugares de la provincia sería, sería un, un ejemplo a seguir.